Mis, mis rodillas donde están mis pies es que es un, como haciéndome hacia atrás celucha sí, sí, sí. de los tuchos jaja <risa> está bueno está sí, bueno <risa> Listo pinche madre Efectos especiales Toshiro Toyota Toyota Toshiro Efectos especiales No me muero pendejo Van a explotar dos chingaderas En mis pinches pechos Hacemos el ensayo nada más sin acción. ¿Eh? En Tus dos movimientos sí, okay. Okay. Este va de ensayo nada más medio, medio, medio, medio, medio, Acción Es ensayo, es ensayo Yo tengo miedo <risa> ni, ni se nota. George, posición final, porfa. Señor. Ya estamos todos grabando. Esta ya es la buena. Okay, Venga todos listos. Después de acción dos segundos, verdad Sí, señor. Ok. Eh. Jorge. soy Ya estamos todos grabando. ¡Acción! ¡Oh mames el otro día que tu hermana qué pedo! ¡Tira un chulo ensaciado! No, haciendo desmadre? Ni les digas, Tira tu cintura Ahí como estás Eso. Eso Eso Eso Ahí Ahí no mames, ¿qué es ese pinche humo? Es, es el veneno zombie que estás circulando por la pinche. No mames. <risa> corte, corte, corte, corte, corte, corte. No se reventó nada. Sí, ah, ¡Pasa 5! Ahora sí, deja ver. Vete, vete, No mames, se me paró, pero no hay problema. Fase 5. ¡Fase 5! ¿Dónde puedo ver? Ya. Prende la luz. ¡Están enfermas! <risa> Maldita sea, con esa pinche cara de inocentes <risa> ¡Fase 5! ¿Dónde ¿lo robaste, escorpión? Pregúntale a tu hermana Ah, ¡Es cierto! ¡No te creas! ¡Mejor a tu mamá! Ah, es cierto! ¿Me paseas? ¡Mi madre! ¿Tu vida buenas chichis bueno, ¡Pues sí tiene! ¿Qué pues... chichis tienes! ¡No buenas! ¿Por qué tiene la boca tan roja, escorpión? Pregúntale a tu abuelita oh, Ah, toma unas chichis fotos acá, con tu celular ese mamón A ver ah. La La cura es... Ponte a la mitad más o menos Y ya nada más entras con velocidad ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! Ahora se una pinche, vela ¡No mames! ¡Evolucioné, cabrón! ¡Ah! ¡No mames! ¡Wow! Corre la, la de arriba, güey Sí Y acción ¡Pelucha de los tuchos! ¡Ja, ja! ¡No malas! ¡De todo, güey! ¡Ahora se hagan una pinche! ¡No mames! ¡Evolucioné, cabrón! ¡Pelucha de los tuchos! ¡Ja! Está quedó perfecto. No necesitamos al pinche Adrián pendejo ese ¡Ja, <risa> A ver, en segundo. 10, 2. Ahí está. 10. Ah, no, está bien, está bien, bueno, está bien, bueno. ¿Te, ¿Te, bueno? ¿Te veo en eso todavía? Sí, sí. Estás muy adelante también. ¿eh? Ahí estás. Ahí va atrás. Un poquito no, más es que me, atrás. me Voy a hacer para atrás y me voy a intentar. Claro. No, por no, el, el, el, el, el movimiento. El, el, en cuanto sale de la torre. Sí. Ah, ok, ok, perdón. Claro. ¿Sí? Estamos. ¡Bien! ¿Listos? ¡Arriendo! ¡Acción! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya estuvo! ¿Estás bien? listos arriendo acción fuego fuego listo estás bien Yo estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¿Estás bien? Sí, señor. ¿Estás todo. ¿Lo captaste, Sí. ¡Listos! ¡Corriendo! ¡Acción! Aquí va a estar un poquito más, más cerrado, entonces no hay bronca. Bro. Lo que podemos hacer es... Aquí mira, abajo de esta, ok. ¿Qué puede hacer? 3, 2, 3. Bien, listos. Abrelo. ¡Acción! ¿Sí o no? mis, mis rodillas donde están mis pies, es que como haciéndome hacia muy atrás. Bien cuando pongo mis rodillas donde están mis pies y luego sí, en pecho donde estaban estáis. mis rodillas y estamos corriendo acción y estamos corriendo acción Ya terminamos